Esta torre, el Corrícara, Marchorero no y relojita, marreo. Piñita, correr con las otras. ¡Anímate! ¡Ven a la Corríca! A favor os queda, vamos a la Corríca. ¡Corre con ¿Eh? nosotras! ¡Venga a correr! ¡A la Corríca! Muy bien. Corríca! El Torre, Corrícara. No hay ni sana, Corríca. Salud, Anaya, por el Faro, que yo me hagan, lloró Correca. Ven al kilómetro de la diversidad. Es una de kilometrona ¿está dos corricas? ¿Esto no un ¿Algo la corrica?